De deploy sí, ¿Qué este? Es que que poner, ah este es el, este es el que me gusta es que es, creo que este lo vieron cuando hice un headshot bien chido cuando tú lo viste Luis un headshot bien chido sí, sí. sin saber qué estaba pasando chau, salga, chau, salga, salga, salga, salga? ¿Dónde? Con el control sí, sí, sí. Y cómo te lo de nada con la G también, sí. con la G, ah, oh, he muerto, ya estoy avanzando. Estoy bien que hay un Fortnite con Google, sí, pero ese no, no me gusta mucho. Yo tampoco. Yo me voy a poner. ¿Cómo te cambio. ¿Cómo cambio de arma? Este, también hace como el anterior. Así con el. si tienes vamos pues con el. ¿cómo se llama? Con la ruedita. Ajá, con la ruedita. Pero así de arma primaria de metalleza no puedo cambiar a franco. sí. ¿Hay, hay clases también. ¿Cómo? Sí. No, no, no. No veo. <risa> Disculpame que, no, que yo no juego esto. Yo sí. Y por aquí. Desde... Y me mató. Eh, ya me no está cargando nada. Yo ya estoy jugando. Ah, yo también, está chido. Si no, este salte y otra vez entra. ¿Oye? ¿Y si jugamos el... El 2 del rublo? Pero si este ya cargó, hay que jugar esto, ¿no? Ah, bueno, no hay que jugar ahí. Ah, rayos me, me vino por detrás oh. No, no ve no, de no. Ya No, no te preocupes, otra vez carga, o sea. Se tarda como tantito y otra vez carga. Quería ver tiene hacia más más hechos y todo eso. Es que cómo haces hechos aquí? Bien fácil. Sí, hay, sí hay que a Los rayos. Y me mataron. Cambio de, de. clase. ¿Cómo que de clase? Esto no es de clase, este. En donde está Weapon Adult. No sé si ya tengas pero hay varias armas. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Ajá, en Weapon Adult ahí tienes but, como diferentes but, tipos de armas. No, esto. Hasta... Oh. Y me mataron. Ya hace mucho que ya no juego este juego. Pero eso no va a impedir que me maten. Corre por eso, corre. Está, Sí, Porque ya vi que hay como... Pues no hay como de clases, eso sí. Y este lo iba a matar pero no pude. Ay mamá, qué difícil es esto. Vamos a matar con esta cosita. Tómala. ¿Qué estás? Te ¿Viste, te te viste que Estoy en una en una escalera. Oh, por De abajo. Ajá. Para el metro. Oh. Oh, yo también estoy donde estás. Estoy aquí lanzando una granada. Rayos, me mató por detrás. A ver, a ver, este? Vete hacia el metro. Bueno, este, a ver. No sé en dónde estés, pero. con el Ya por fin te cargó. Salud O oh, muere Me dos. Oh, ¿no? Y entonces eres uno de los otros De los scouts De los scouts Yo te voy a matar ahí Y te voy a hacer un headshot Toda la cara surprise mother fucker HEADSHOT can't y no inventes ¿Ya están jugando? Sí hey. Hay un cuervo que se llama Turfia Aipo Lo conocen eh, Sí, ese ya lo he estado jugando Si quieres ver uno de mis videos Se llama Lalo 104 Lucky XD Ay. Ahorita viene. Surprise, headshot. Toma el otro headshot. Que ya. Uf, ¿Estás listo la para que vale, te meta un headshot. Ah, yo también. Yo he hecho varios headshots aquí, ya, ya voy dos. Y lo voy a subir sí, en un bueno. video. Lo voy a subir en un video, cuando pueda. Me wow. cuando te mato. Voy a hacer un efecto de sonido super chido para que suene toda la, en en todas partes oh, Maté a alguien, inter no sé oh, y, y, me estás matando, ¿verdad? Me intentas matar Me mataron. ¿no? A mí me arrozó me maté, una, me. una bala Ah, oh, voy a -C -C? porque la fallé ¿Mandé? ese porque la ¿Sí? fallé Sí ah. Me rozó una bala. Y pasó la de alguien. Ay, ¿quién me anda rozando? Y no lo vi. Luis, ¿Ahí sigues? Creo que no. ¿Cuántas? No, ya no. ¿Cómo lo has yeah. <ríe> con una granada. Surprise, Otro -shot. motherfucker! Headshot. Toma el auto headshots. Uh. ¿Conoce ¿Ya viste mis videos? Para que te, te, te entretengas en algo, ¿no? Y que el unboxing ¿eh? Uh, el unboxing no. Uh. Boxing, no, no fue nada, no. no hay nada. No entendí, pero ok. <risa> no, entendí, yeah. eh, no se vale, estoy escondido y. Pues pared. es que en el mapa aquí aparece, dice. Ves el mapa que ah, está aquí, ahí, no. ahí, ahí abajito. Ah no, corre, corre, corre. ¡Boom! Victoria. Ahora que sigue. Bueno, pues espero que les haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima. Dejen su like si les gustó y si no les gustó también dejen su like. Suscríbanse es gratis y y aquí abajo ya aquí les voy a dejar una tarjetita para que vean lo que les propuse día de ayer para que lo vayan a ver y que pues a ver qué opinan de de que sí o de que no. No sé, ustedes opinen. Bueno, chao.